que ha escrito el libro, ha escrito el libro, Blas Santos Alvarado tiene un libro Los hijos de la droga y, y Blas trabajó, hizo su fortuna en principio, luego la perdió, volvió, estuvo detenido, pero se ha reivindicado y cómo tú les reniegas a, a esos dos eh, amigos, ciudadanos. ciudadanos, cómo tú les reniegas el hecho de que quisieron reivindicarse y, y su, sumarse a la sociedad de la mejor manera. Mi comentario del otro día respecto a una sociedad de doble mira, moral. Mira, muy bueno el libro de Blas. Los hijos de la droga, señora. Mira, excelente. De, los, de la doble moral de muchos ciudadanos que gritan y claman reivindicaciones <coughs> y en su cotidianidad las reniegan. Aquí hay mucha gente que se beneficia. Aquí hay mucha gente que le hace coro a mucha gente que su dinero sabemos de dónde proviene claro. y después lo, lo detractan, sí. después lo, es, es que... lo marginan, pero es imposible que tú a un ser humano que no tiene ningún tipo de queja en esta sociedad que haya cumplido por allá. Sí, que, eso que... Es claro Es decir, Imagínate. sus reivindicaciones Brevemente, un, un segundo vamos, vamos, Vámonos al tema porque eh, es el mismo es perfecto, tema. Vamos a, a continuar vamos a mismo, sin, sin necesidad de sí. abrir otra puerta. <risa> sí, sí. Bien señores, el escenario político continúa en acusaciones entre el Partido de la Liberación Dominicana y el PRM. Las acusaciones de corrupción entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno continuaron la tarde de ayer miércoles con una declaración de prensa ofrecida por el Partido Revolucionario Moderno que, mediante preguntas, señaló una serie de casos sin resolver ligados al narcotráfico y a la corrupción que han estado en los gobiernos del PLD. Roberto Furcal, coordinador nacional de campaña del PRM, indicó que ante la derrota que arropa al partido de gobierno, su cúpula muestra desesperación e irresponsabilidad, lanzando acusaciones falsas contra esa organización sí, política. Sí, sí. En tanto, el Partido de la Liberación Dominicana solicitó formalmente ayer a la Junta Central Electoral que compruebe si Franklin Martín Romero Morillo, a quien se indican como estrechamente vinculado al narcotráfico y llevado eh, la, y lavado de activo cumplió los requisitos para ser candidato a senador de la provincia Duarte por el partido revolucionario moderno refiere el documento que Romero Morillo fue acusado en el año 2000 por la fiscalía de Nueva York de conspirar para traficar con drogas facilitar comunicación y lavar dinero proveniente del narcotráfico esa es, eh, esa es la información que se tiene con relación a esto y vamos a ver Carolina a propósito. Sí, mira, eh, lo que quería comentar respecto a este sí. tema del narcotráfico que hace días viene rodando en nuestro país de las dos principales fuerzas políticas. Lo sí, penoso de sí. todo esto, eh, sí. no es si uno u otro es culpable, es la sí. forma en que se están planteando eh, eh, estas denuncias, que nota, se pueden denotar claramente, podemos ver claramente que no es más allá que aprovechar el momento político para atracar, atacarse entre unos y otros. No es cierto que hay un interés de combatir el narcotráfico en la República Dominicana, eh, tanto del PLD que de alguna forma es quien ha iniciado esto, eh, de denunciar a algunas eh, situaciones que se han presentado en torno al tema. Mi pregunta es, ¿qué tiempo tenía este señor, eh, el, que, eh, el de el que estaba siendo extraditado el Yamil, bueno, él, Yamil. Fue, él fue gobernador de su comunidad por el PLD y la esposa era fiscal mientras Domínguez Brito que fue el que hizo todo ese y, y fueron en acuerdo y con el no, PLD sí, sí. No, y fue pedido extradición y lo cubrieron, lo taparon en el 17 cómo, le pidieron eso la pregunta es que voy a hacer al santo partido de la liberación dominicana y a quienes están asumiendo estas eh, posiciones bien, si nunca campana, se habían oh. dado cuenta, nunca se habían dado cuenta del comportamiento de no es defendiendo que el, al señor ni porque sea del prm ni nada de eso no el que cometió actos debe de ser juzgado y debe de ser sancionado ahora es la pregunta y la doble moral del partido de la liberación dominicana ellos nunca vieron nunca les importó cuando estuvieron en acuerdos no sabían nada de que el señor estaba ligado al narco Hoy que estamos nosotros a unos 12, 17 días de las elecciones, es que ellos empiezan a preocuparse por el tema del narcotráfico en la República Dominicana. El señor Domínguez Brito fue procurador. Él en todos estos años, en todos estos meses, él no le importaba nada de eso. A la fecha es que le preocupa el tema del narco en la República Dominicana. Y hay una frase que asumimos aquí hace unos días. Tirar eh, cuando uno tiene techo de cristal. Tirar señores, si tiene techo de cristal, no tire señores por Dios, no seamos hipócritas. Si aquí se ponen a buscar, no solo es del PRM, del PLD y de muchos partidos van a quedarse... Con unos cuantos que se, se le van a tener que ir. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el rol que va a asumir la Junta Central Electoral? ¿Cuál es el rol que debe de asumir, deben de asumir los, lo, lo, los lo, las instituciones de investigación en nuestro país? ¿Qué va a pasar luego de que terminen o culminen las elecciones? ¿Va a quedar como queda todo aquí? Señores, estamos hablando del tema del narcotráfico en este momento. Pero el tema de la corrupción y la transparencia, ese tema al PLD no le preocupa, ese tema a ellos no les importa cómo se manejan los recursos desde su gobierno. Señores, pero nosotros tenemos que recordar casos como el de Figueroa Agosto, nosotros tenemos que recordar casos como el de Quirino, el de César el, Abusa, el Abusador, ¿dónde está Quirinito? O sea, que hay un sinnúmero de casos de narcotráfico que en los diferentes gobiernos se han dado. Y me parece que no es precisamente al Partido de la Liberación Dominicana que le compete asumir esta posición. Porque se supone que hay instituciones que no han dicho nada. El señor Julio César Castaño no ha dicho esta boca es mía. En ninguno de los roles que le compete como órgano fiscalizador. Tanto de los recursos, del comportamiento y de los candidatos. Se supone que los candidatos que están compitiendo hoy en el proceso electoral... Se les evalúa el perfil, se les investiga para ponerlos ahí, cómo ellos llegan a los puestos. O sea, hay un fallo institucional en todos los sentidos. Y el PLD que se deje de doble moral. Porque para indagar y buscar hay mucho que encontrar. Francis. Bueno, miren. Yo voy a empezar por la situación que está viviendo la sociedad. En estos momentos, estamos embarcados en una, en una campaña política atípica, empujada producto de la pandemia, la cual ya sabemos que el Estado ha utilizado perfectamente el terror, el miedo del COVID para evitar ir a unas elecciones el próximo, el próximo 5 de julio. Y me luce que el resurgir del tema de limpiar la política creo que a los partidos se le ha hecho tarde. Porque aquí en el momento que se debe limpiar es en el momento que se debe de aceptar o no la participación de un ciudadano que se presenta con su cédula. Revestido de todos los derechos y garantías constitucionales, por la cual no existe ningún tipo de objeción legal que lo limite a, a ser parte de una organización social, política o lo que él quiera. A elegir y ser elegido. Óigeme esto: todos los, todos los trechos que se cruzaron a. Tener libertad de pensamiento, culto, religión y de tránsito en la República Dominicana. Basado en esos requisitos, se convierte todo ciudadano con cédula en un ciudadano común, en un ciudadano con todas las garantías y las instituciones tienen que respetarlo. Para todo el mundo, amén de que sea convicto, que sea esto, que sea lo otro, que sea un estafador, que sea un... Si ha cumplido o no se ha hecho preso y no se ha condenado, tiene las mismas condiciones que yo, que aspiro hasta el final de mis días, no darle una muestra ni a mi familia, ni a la sociedad, ni a mí mismo, de discordancia. Le pido a Dios que me dé inteligencia todos los días. Yo sufro lo mismo que usted sufre. Pero me dice el momento político que nuestro querido amigo, y bien valorado por mí, Amilcar Romero, está en el piso en su candidatura. De hecho, ya sabemos que como recurso de campaña ha utilizado traer al procurador, que nadie lo había hecho venir aquí luego que Joan Fernández, candidato a diputado, removiera de que él asumiría una posición frente al caso Muné. Y ya Milka tuvo aquí, ya como una especie de, de acción concreta, con el Procurador General de la República. Pero yo le pregunto, ¿saben ustedes qué dejó de provecho para los, para los eh, acreedores de Muné esa visita hasta dónde se puede comprometer un procurador que en poco tiempo tampoco tendrá la procuraduría es decir ahí en ese momento político que nosotros estamos jugando a derribar a quien le está llevando todos los caramelos al candidato de oficialista aquí en la provincia de Duarte no me da otra que no sea esa porque redundar en lo mismo, redundar, hablar de lo mismo, cuando todos por igual, la sociedad, y vuelvo y repito y voy a concluir con mi comentario del otro día. ¿Cuánta gente, cuántos de ustedes no entiende que yo, Francis Rodríguez, tengo todas las condiciones para ser candidato a, a, a ocupar, no solamente el, el, la Cámara de Diputados, sino la Senaduría? Conozco bastante bien la Constitución, conozco bastante bien cuáles son los roles de un diputado, de un senador. Pero vaya cosa. No soy potable porque... No, no, no por cuarto. mis condiciones no que la reúno, pero no, no tengo, tengo cuarto. cuarto. ¿Fulvio? <risa> Sociedad, <risa> queremos limpieza. Llevemos los mejores hombres, sí, pero dale tu voto. Señores, y apareció el santo... Monchi Fadul en el centro. En el mismo centro y San apareció. Domínguez Brito al lado de, el, de este mitocle <risa> que, su, de el, que su ah, claro, de corrupción, claro, claro. De corrupción de corrupción y lavado de activos y sí. narcotráfico. Porque eh, la ley lo encierra todo. Sí. Un, grupo Esa de ley de un grupo de descarados, sí, un sí, grupo de Es sí. decir, quien se lee el mismo procurador actual, por pedido del gobierno le ha archivado de forma temporal ese expediente porque también es un preso de confianza no sí. es definitivo vamos a ir a Julio Franz. Adelante. Ahí hay, ahí, hay, ahí hay tela por donde cortar ahí, eh. porque el mismo temisto que le admitió y, y lo dijo y acusó al que sombras. él, al que es su candidato ahora también lo acusó <risa> pero bien apareció, apareció en el centro señor el santo Monchi Fadul pero pónganlo ahí para verlo ¿Qué exige, <risa> sí. ¿Qué exige la Junta Central Electoral de un ciudadano cuando va a, a adquirir su derecho de ser candidato o precandidato en un partido? Ya cuando es candidato, ¿qué exige la Junta Central Electoral? Un papel de buena conducta. ¿Quién lo da? El papel de buena conducta. La Procuraduría General. La Procuraduría General. Exige un examen psicológico para ver cómo está en los niveles de algunas sustancias prohibidas. ¿Y a quién se lo entregan? Exige también cédula, foto. Tiene todos los organismos del Estado para investigar. Tienen todo. Ahora, venir a resaltar este tema ahora, a 17 días, 18 días, es simplemente un estado de, de desesperación, desesperación total. A alguien que fue candidato a diputado y que es diputado, y a alguien que estaba como precandidato a diputado eh, eh, en el 15 por el PRD en la alianza con el PLD, que después, eh, gracias a las intervenciones de muchos amigos, eh, vino entonces al PRM, Aquí lo que se está jugando es una última baraja de desesperación. Ahora yo le hago un llamado a Almirca Romero, un hombre que respeto. No es verdad que esto se ha llevado a cabo sin el consentimiento de Almirca Romero, senador de la República. No, yo no creo. Pero yo no... tampoco lo creo. Yo, no yo me resisto a creer eso. No, pues no lo diga porque si tú no lo crees, tú <ríe> yo, estás dejando Yo me resisto veneno. a creer eso, ¿eh? No, no. Tú estás dejando el venezolano. No, no yo, que veleidoso. Sí, sí, no. Lo, pongo en duda, ¿no? lo pongo en duda. Tú <ríe> estás siendo veleidoso. Sí, sí, lo pongo en duda. Lo pongo en duda. pero ven acá. <ríe> lo pongo en duda que, oigan, que, que un senador oigan, de la República hay una estrategia, no, no. hay una estrategia oigan, que probablemente, oigan, pero producto de esa estrategia, que lo hagan por encima de él. A un senador de la república no, y con la influencia que tiene el presidente. Pero, Fulvio, yo tú no eres un eso. muchacho. Tú sabes cómo se maneja la política en este país. Óyeme, tú no eres un muchacho. Y cuando, un vocero que él tiene príncipe, aquí. Cuando el príncipe quiere algo, lo hace por encima de quien sea. Sin yo, permiso. Yo he sido funcionario 25 años Sin y yo permiso, sé cómo doctor. funciona. Ni siquiera decirle. Ni Pero nada, tú lo sabes. Nada. Tú lo sabes. Y bien? el vocero que él tiene aquí, que cada rato llama cuántos apoyos y cuántas cosas no han pasado y no han. Pero caramba, aquí? el PRM. ¿Cuál es el vocero? Pero caramba, Lorenzo. pero caramba, cuánta desesperación. Responde mi pregunta. Cuántas, sí, cosas sí, sí, han sí, hecho sí, aquí. ha sucedido? Claro, sí. Y tú eres el jefe de campaña sí, en sí, la sí, zona. Sí, ha sucedido. Así es que se maneja sí, todo esto. Entonces, bien. yo no creo. Yo no creo. Cuánta la, desesperación. En mis fueros internos no creo que Amilcar Romero sea un individuo de tal yo, yo, calaña yo, yo lo pongo que duda. pueda admitir y aceptar un escarceo de esa, de esa yo, naturaleza yo contra un individuo que hasta su propio apellido lleva. Sí, yo lo pongo yo no duda. creo eso. No, no, lo pero, a, exactamente. Yo lo pongo en duda. Si el mismo apellido no. Te estoy diciendo, pero yo lo pongo en duda. Lo que te quiero decir es que pudieran incluso ser familia desde el punto de vista Mira, de Yo no familia. he hablado con Franco sobre esta investida. Ahora, pero creo que no debe, no debe de, de Dejemos terminar. ha abusado de su tiempo. Ahora, <risa> no va a aprovechar. Ahora, estar la plana mayor encabezada por el ministro Monchi Fadul haciendo esto, sinceramente hay una desesperación grande y son los 32 puntos que le lleva Franklin Romero. ¿Cuánto? 32 le lleva al Mirka, 32 puntos le lleva al día de hoy. Eso va a ser eh, descomunal la derrota que va a sufrir al Mirka aquí en la provincia de Duarte. Descomunal va a ser. He dialogado con Franklin y él dice no darle ningún crédito a eso. Y a la Junta que responda. A la Junta que sea responsable y responda. Que no llame, que él no diría, tiene nada que ocultar. Para que el, el Y ahí está... Medio país entero a través de la A este 17 programa, días, 18 días país. estamos cerca ya de los resultados. Pero hay participación ciudadana que no ha oído... Ellos no... En esta observación, porque eso es. Págino. Bien, terminaste. Bueno, no me di, ni cuenta Bueno, ni no. el asunto es que ellos son los jefes del estado, han tenido ahí Mire, 16 años consecutivos y los últimos 8 años con Danilo y donde están todos los escándalos más grandes y mira, están todos tapados. a Mochi que se encargue de eso. Mira, los casos si... fuertes, grandes, que comprometen a la ciudadanía completa mira, al país. Los sistemas penales prevén un mecanismo mediante el cual, producto de cometer acciones reñidas con normas penales, se asume eh, como eh, referencia obligada a un castigo. Todo el que viola la ley está, está sujeto a un castigo. Pero ese castigo tiene que, ten, tiene que tener una conclusión al final. Y esa conclusión, básicamente, sobre todo en este tiempo, el derecho penal camina por el, por el lado de una teoría que ha desarrollado eh, han desarrollado autores alemanes. El tema es la justicia restaurativa. La idea es que el castigo no puede ser la pena, no puede ser un castigo, no puede ser una venganza social en contra del individuo, sino un mecanismo de reivindicación. ¿Qué es lo que busca la pena? Es la reivindicación de la gente, que la gente pueda volver a sumarse a la sociedad sin dañar la sociedad, producto de una filosofía que plantea que cuando se comete un delito penal se ha afectado a toda la sociedad. Eso, todo eso es discutible, pero bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora. Si alguien viola la ley y cumple con ese dictado, pues indudablemente que esa gente está reivindicada. ¿Y qué quita que una persona reivindicada? Aún en el caso, vamos, vamos al, al caso concreto, aún en el caso de, de, de Franklin Romero, si hubiese sido cierto que, que, que comete actos reñidos con, con la ley en Estados Unidos, al parecer sí, porque lo condenaron y cumplió una condena, tuvo una. Ocho meses. Sí, sí, sí eso se llama este, prisión, pena, suspendida, prisión suspendida, pena suspendida, suspendida. Pena cumplida. Eh, sí, pero es, pri, eh, es una, una ah, bueno, condena y, suspendida condena porque tú la la cumple en un lugar haciendo la casa, labores, correcto. haciendo labores comunitarias Sociales. o en. en en prisión domiciliaria, como tú dices. Lo que quiere decir que, indudablemente, aquí, que yo sepa, tal vez un par de multas debe tener, Franklin. Porque todos lo tenemos, porque no lo han puesto a todos para recaudar impuestos. Entonces, es muy probable que así sea. Pero, por favor, hay una, hay una cuestión y es que, miren, incluso el tema del narcotráfico no es un temazo para el dominicano ni tampoco el tema de la corrupción, y lo, y lo he mantenido esa posición. Porque se ven en las encuestas. El de, la, el de la corrupción es mucho menos. Exactamente. El de no la corrupción solamente cuando El de la corrupción en, es mucho menos. Y va menos. En, en más serio de la cuenta. mire yo tuve una experiencia... yo uno hoy esta mañana, que yo, venía a entrar yo a... tuve una experiencia bastante interesante porque yo fui fiscal de Macorís en el año 86, 1986-1987. Y en ese tiempo todos los dominicanos, aquellos muchachos que Balaguer empujó hacia Estados Unidos, venían, venían de regreso con grandes fortunas. Y la quemaban en la calle. Y eso era una situación difícil. En ese momento, en 1900, posteriormente en 1994, casi 10 años después, Manolo Bonilla intentó en un libro que escribió, Narcotráfico, Una Nueva Clase Social. Manolo intentó darle una connotación de clase al narcotráfico y se equivocó porque al anal analizó el momento, pero no analizó hacia futuro la estructura de una clase social. Yo pienso que realmente no fueron una clase social y por eso desaparecieron hoy día. Esos, esos grandes fortunas que vinieron Recibida del... en misericordemente frente a la mirada lánguida de otros que no tenían ni un peso con que Así comer. Es, y que eran profesionales y que estaban trabajando de empleado ganando un sueldito de miseria. Todas bueno, esas cosas... te voy a decir eso, algo. Eso fue desapareciendo. Todos esos Muchos muchachos... de lo que hoy se le conoce... Son profesionales, sí. tienen empresas, sí. tienen sus hijos que son profesionales, es decir, que han que han logrado desarrollar a su familia de forma correcta Así y que no tienen nada porque esos muchachos que son eh, amigos de tus hijos, amigos de mis hijos, de, de amigos míos Se nuestros, han mezclado en la sociedad. Es decir, porque son parte de claro. ellos y, y han regresado y han hecho inversión aquí ¿Y de, qué, ¿Y de qué se sostiene este mismo gobierno? ¿De la remesas? Bueno, entonces... ¿Cuántas de ellos no pertenecen a eso? Hay una cuestión aquí. ¿Y los todos, bancos? ¿Cómo es que están? Todos esos muchachos Somos, todos esos muchachos fueron... Unos estuvieron detenidos. Hagamos lo que tenemos que hacer. Uno, la, tarea, la, la mayoría perdieron su fortuna. Y creo que casi todo volvió a una cierta normalidad con relación a ese tema. ¿Dónde está el asunto? El asunto está en los grandes carteles de la drogaría que se queda el dinero los grandes carteles. Esto, son, esto es lo, lo, lo, lo adyacente, lo perimetral, lo que uno ve de un individuo que viene con cuarto de Estados Unidos producto del narcotráfico, o de Europa, porque ya incluso se van a Europa. Pero eso es tangencial en realidad. Esas grandes fortunas ya desaparecieron. ¿Por qué? Porque los carteles se han convertido en corporaciones de las drogas a nivel mundial, y han desplazado a esos pequeños... Es una industria. Madre. Exacto, han desplazado a esos pequeños comercios que son los pequeños narcotraficantes, los pequeños distribuidores de drogas. Eso es un problema que es del día a día, que la policía, la DNCD, pueden enf enfrentar sin ningún problema, pero no así los grandes carteles, porque son multinacionales de las drogas. Aquí, lo, aquí hay un aspecto importantísimo, eh, Amado, que nosotros no podemos dejar de lado, en torno a, a lo que se está dando ahora en el país. O sea, ¿cuál es el interés real? De, de los partidos políticos, en torno al tema del narcotráfico, han asumido... Déjame, Carolina, con el perdón sí. tuyo para soltarte el... Sí. Déjame a, a utilizar 30 segundos para decir lo siguiente. Eso que tú acabas de decir, Dan, pone el dedo sobre la llaga. Sí. ¿Qué, es lo que se, ¿Qué es lo que aparenta, aunque no tiene que ser la realidad, pero sí aparenta y se ha vendido a nivel nacional la idea de que esa posición del PLD... Es porque Amílcar Romero no tiene números para ganar. Lo han puesto en relieve. Exactamente. Entonces, entonces yo pienso, yo pienso. Que es una mala estrategia. Es una mala estrategia y está perjudicando a una persona que bajo ningún concepto utilizaría ese tipo de actitud. No para una enfrentar persona de escándalo, hay que a un No, no, Amilcar no es una persona de escándalo. Amílcar, Amílcar, era, Amílcar es el individuo más chévere del mundo. Yo, que lo he tratado much, hace muchísimos años que lo vengo tratando, sé la clase de individuos que es muchacho excelente y lo están poniendo en el. En, lo están llevando en la, a la pata de los caballos. Y eso es una mala estrategia del PLD y de alguna manera le están afectando su, su candidatura. Que sí, lo ¿Tú vemos. sabes por qué? Porque la gente, aquí hay una gran. Parte de llamado. gente que vota por el que va a ganar sí. y le están diciendo a la gente: Mira, Milcar no va a ganar y mira lo que están tenemos que hacer con Frank". Es el, es ...claro, sí. Oye, y, pero... le están haciendo daño a Milcar, su propio partido, Vamos por Dios. A buenos a... días. Buenos días. Sí, buenos días, equipo. Buen Víctor día. De los Maestros. Hola, Víctor, ¿cómo tú estás? Saludo. Bien, excelente. Amanece. Y hoy más, que faltan menos días. <risa> <risa> está bien. Es eh, increíble cómo se está llevando la política en nuestro país. Es decir, yo voy a coger, por ejemplo, a Francis, que es a quien yo más conozco. conozco conocí sí, a Tato y conozco a doña Lourdes y, y, y desde pequeño lo conozco, desde muy pequeño. Es decir, que si Francis tiene un delito en su vida o algo por el estilo, no tiene derecho a, a reivindicarse. A reivindicarse claro pero que yo digo, porque entonces, claro. amado... Pero que es porque... el, ese, ese, es, ese es el criterio de la justicia, eso es lo que busca la justicia, pero, de devolver un ciudadano sano a la sociedad. Pero ahí es que yo voy, por ejemplo, conozco, a amado José Rosa, y conozco a su esposa. ¿Tú, tú, yo creo que tú me das más cocotazo. Sí, pues. <risa> no, pero, pero se de ahí mismo. Pero, <risa> entonces, si yo conozco, amado, por ejemplo, ¿para qué tenemos nosotros esos prisioneros o, como le llamen, o, ser, eh, o, o ejercer, cárceles. Y, ejercer, ahora le dicen interno, William, es un eufemismo, interno. Porque para mí, Víctor. eso, muchachos, dígame, eh, dígame, no, no, no, sigue, sigue. Que, que eh, le dicen eh, interno eh, ahora. Interno, perfecto. ¿Para qué tenemos <ríe> un interno? para, No están buscando que se reivindiquen, para reivindicarse. Entonces, yo digo, ¿y cuál es el asunto, el qué del asunto? Porque aparte de eso, si tuviéramos un partido limpio de problemas, yo dijera que sí, que estamos de acuerdo, pero no es así. No es así. No. No es así. Hubo una palabra que, no sé si fue que Francis la dijo ayer, que me gustó mucho, que el que tiene techo este de cristal no puede tirarle piedra a los no. vecinos. Entonces, ese es el problema. Lamentablemente, lamentablemente, eh, aquí hay personas y personajes que no tienen, óigame, no tienen léxico para, para, para ir a, a, a una a un curión un, un de, de diputado, a, un, una a una banqueta de diputados, a sentarse allí, porque no sabe ni siquiera ser regidor. Sí. Que fue la bocinita de aquí de Macorís que cogió ese tema y ese tema, que hasta tú, amado, tuviste que intervenir. Pero lo que él no sabe es que también, a él, que si él puso valla en San Francisco de Macorís, él sabe a quién se la tiene que agradecer. Sí. Yo no voy a mencionar el nombre porque no es el tema del de no. no, programa. El vale. programa no está para eso. El programa no está No, para y nosotros eso. tenemos que superar todas estas Mira, pruebas porque estamos Gracias. criticando de, okay, de las críticas. De... Gracias, Víctor. Un placer. Los, los, los 30, 30 segundos Adelante, amado, Carolina. Los 30 segundos. O sea, yo creo Te que. Hizo como cabada, ¿no? Sí. Eh, nosotros lo que tenemos que eh, Cuando estamos tratando este tema Y la gente eh, a nivel general debe de entender Cuál es el interés sobre esta situación En este momento en la República Dominicana Qué interés real tienen unos u otros partidos De que en nuestro país se resuelva el tema del narcotráfico Son planteamientos muy aéreos Que no buscan más allá que crear situaciones mediáticas por el proceso electoral, que ciertamente profundizar para resolver y que los candidatos, que los partidos políticos sean transparentes, que sus, figu sus figuras estén totalmente limpias, no es nada de esto lo que buscan, señores. Es otra cosa. No es nada de esto, y hay que estar claro en eso, eso no quita que sea una persona que tenga alguna situación pues que no le permita que no esté. Pero, pero, por Dios, nosotros tenemos años y años y a esos que están ahí hablando hoy día no lo hemos visto. Tratando el tema del narcotráfico en la República Dominicana con ese interés tan marcado que tienen hoy, ¿de dónde les salió? Y en torno a lo que tú decías, Amado, eh, de que le podría sumar o restar, que le podría estar restando a la candidatura de Amilcar. En los diarios a nivel nacional vemos gente de todo el país que inmediatamente asume ese discurso, que es que están perdidos en la provincia, entonces que tengan cuidado con es un eso, un mensaje a quienes dirigen las campañas del PLD aquí en la región, para que le pasen el dato y le bajen un poco la Carolina,